Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián Rosso Villarreal. ¿Cuánto dura un proceso para hacer un pacto con mi señor Lucifer? Puede tardar 16 noches o 6 días, dependiendo de las circunstancias. O una ceremonia privada de 12 a 25 minutos que se hace acá, en la Organización Luciferina Semillas de Luz Universal. Vale la pena el esfuerzo me dicen Víctor es que quiero hacer un pacto a distancia en un río o lo quiero hacer frente a un espejo, no me hablen de estupideces no me hablen de estupideces por favor o sea que se nos sube la cabeza que hacer un pacto con mi señor Lucifer lo hacen en un espejo o en un río o con un gato negro o con una gallina negra eso son mentiras creados por la iglesia católica para atemorizarlo o sea, y para confundirlo para que usted no descubra la verdadera manera de hacer un pacto con mi señor Lucifer y que nunca se acerque a él. ¿Cuánto dura? Ya les dije cuánto dura por medio de la organización luciferina. Si quiere seguir intentando por otros medios, hágalo ya que lo esperamos de vuelta. En la, en la página web www.organizacionluciferinasemillasdeluzuniversal.com pueden encontrar testimonios de nuestros miembros que han seguido el proceso a distancia o a lo han hecho directamente acá, en la organización Luciferina Semillas de Luz Universal. Si usted quiere ser uno, uno de esos, contáctenos ya. Separe su cita, lo pueden hacer acá directamente, pero con cita previa. O lo pueden hacer a distancia. los otros le damos las pautas para que lo haga. Atrévete ya. Y déjate sorprender.